Si eres rockero, entonces sabes quién se casó en esa iglesia. Error. En esa iglesia no se casó nadie. ¿Por qué cuando Slash está dentro de la iglesia, es una iglesia llena de gente, y cuando sales una iglesita? ¿Sabías que si agarras cualquier portada del álbum Use Your Illusion y le pones un espejo, se ve algo que no sabías que se veía? ¿De qué se murió la novia de axel Rose el día de su boda? Le dio un resfriado, le dio pulmonía, se atragantó con el pastel. Yo sí sé de qué se murió y te lo voy a contar. El video de November Rain ha sido uno de los más exitosos, uno de los más caros en hacerse. Y cuando invadió MTV, nadie estaba preparado para lo que Axl Rose y la banda nos presentaron. Un video de casi 10 minutos con una trama dramática en donde un novio, una novia se casan y de pronto la novia se muere y nadie sabe por qué. La iglesia de donde sale Slash no es la misma donde se está casando axel Rose. Esta es la fachada de la iglesia de axel Rose, Veanlo cuando sale de la boda. Lo que ocurre es que con el juego de edición pareciera que cuando Slash entrega los anillos después de dárselos a la pareja que son axel Rose y su pareja Stephanie, él sale de la iglesia y si lo ven va portando un frac. Cuando sale de la otra iglesia lleva su chaqueta, sus pantalones, no lleva playera... Y se avienta el solo de guitarra. ¿Por qué? Porque Slash aquí es una ilusión, un presagio. No existe, no es en este universo. No es el mismo tiempo, ni la misma era, ni el mismo lugar. No lo es. Por eso es que todos se confunden. Aquí no es. Aquí sí. Aquí no. Aquí sí. ¿De qué se murió la novia de Axel Rose? ¿De qué se, murió? La novia de Axel Rose. se suicidó de un balazo en la cabeza. Vean la escena del féretro de la novia. ¿Cuánto pues en la que no se habían fijado? Que el féretro está cubriéndole la mitad del rostro y lo que vemos es un espejo. Un espejo que divide el rostro de ella justo a la mitad. ¿Por qué pasa esto? En algunas funerarias el cadáver llega y tiene destrozada la cara y es muy complicado repararla. Lo que hacen justo es colocar el espejo para que a la hora de, de verle el efecto visual sea... La cara completa porque la estamos viendo reflejada en el espejo. Esta escena la vemos en el video de Don't Cry. Es decir, los videos ahí ya se están conectando. Bueno, pero ¿dónde saqué esta mafufada de que se disparó en la cabeza? Los videos de November Rain, Don't Cry y Strange It iban a ser una trilogía basada en una historia que escribió el mejor, uno de los mejores amigos de Axel Rose que se llama Dale James. Él escribió un cuento que se llama Without You. ¿Le suena la frase Without You? Claro, es la misma que se usa en Stranger cuando dice Without You ta -ra -ra tom, tom, tom, tom, tom, tom. Para hacer este pequeño libro que se llama El lenguaje del miedo Y efectivamente aquí la última historia del libro obviamente es Without You ta -ra -ra tom, tom, tom. Pues Dell escribió una historia completamente inspirado y completamente basado en Axel Rose Inventó un personaje que se llama Main Man que en el juego de palabras significaría como el mero mero, el mero chido. Main Man. Main Man es una estrella de rock. Es millonario, es exitoso. Su banda es la número uno del mundo y él vive confinado dentro de su departamento. No puede ir a su casa en Beverly Hills porque todo le recuerda a su pareja Elizabeth. Elizabeth está inspirada en Erin Everly y la relación que tenía esta con Axel Rose. Erin Everly, por si no la recuerdan, es nada más ni nada menos que la Sweet Child O' Mine original, para quien Axel Rose compuso la canción de Sweet Child O' Mine. E incluso aparece en el video musical de la canción, ya saben, la de los ojos azules, tan azules como los más azules cielos, que no le gustaría verlos llorar o verlos eh, mojarse, aunque el cabrón le hizo llorar un chingo después, pero bueno, esa es otra historia. Cuando Dale escribe esa historia, fue mucho antes de todo el gran éxito de Guns N' Roses, así que, digamos que para el 91, 92, que pasó todo el bombazo con esta banda, pues un poco se había hecho realidad todo lo que venía en este libro. En este entonces, Axel ya tenía su relación con Stephanie Seymour. Dato curioso, el nombre real del personaje de Maine es Stephen. Es decir, así como Axel se llama William en la vida real, pero lo conocemos como Axel, a Maine lo conocemos así, pues su nombre era Stephen, y él andaba con Stephanie Seymour. En la historia, Mailman está muy deprimido porque a él le gustaban las morras, no entendía por qué su novia se agüitaba si él andaba echándose los besos con las otras, ¿por qué no le creía que sí si le amaban cuando hubiera de cabrón? Y entonces al señor se le hace muy fácil, terminando el concierto, dice con dos chavas a su hotel. En eso llega el baterista, se equivoca de cuarto porque ya saben, y estábamos hablando de obviamente Steven Adler, aunque no se llama Steven aquí, se equivoca de cuarto borracho, entra y los encuentra en la cama los tres, y pues como que perdón, ya me voy, se va y pues el Main dice, bueno, pues te este cuate, y en eso vuelven a tocar, Main piensa que es su amigo, lo invita a pasar, y ándale, que era Elizabeth, y lo cachan encuadrado en la cama con las otras dos. Entonces, obviamente Elizabeth pues, no puede perdonarlo, se va, lo deja, y él le pide disculpas, y le dice que, pues, ¿por qué no lo entiende?, que qué tiene, pero ya no quiere volver a saber nada de él. Entonces, a partir de ahí, él siempre la está buscando, siempre le está llamando y todo, y un buen día... La gira de conciertos llega a la ciudad en donde vive Elizabeth. Y él está marque y Mark, que va a ir a su casa, que le acompaña el concierto, le manda entradas gratis. Obviamente ella no se aparece. Para esto, en la trama, así como con Erin, May le había compuesto una canción que se llama Without You a Elizabeth, que se hizo un éxito mundial y era la más famosa y la más exitosa de la banda. Pero obviamente a Elizabeth ya no le gustaba escucharla porque le recordaba a este cabrón. Él va a buscarla a su casa y cuando va entrando nota, escucha que está esa canción de Without You y se preocupa mucho, como que dice, caray, esto no está normal. Y cuando toca, no le abren entonces él forza la puerta, la rompe, descubre que esta muchacha se dio un balazo en la cabeza, y está tirando, literalmente dice, aquí, la cara está desparramada en la pared. De hecho, Maine, en una onda tipo Romeo y Julieta, agarra la pistola de Elizabeth, se la pone en la cabeza y le hace clic. Pero, ¿qué creen? El arma estaba vacía. Solamente tenía una bala que fue la que utilizó Elizabeth. Entonces a partir de ahí Maine vive con la culpa. Siempre se está sintiendo mal, siempre tiene estos remordimientos. Dice que si se duerme seis horas o seis minutos siempre tiene la pesadilla de llegar y encontrarla a ella a punto de matarse y no poder detenerla nunca. Y siempre está de fondo obviamente la canción Without You. Un buen día, Maine despierta. ...logra levantarse porque siempre está drogado, siempre está borracho... ...no tiene contacto con nadie más que con su dealer que lo provee de drogas y todo el asunto... ...y él encuentra el álbum de fotos que tiene guardado... ...donde está compartiendo pues, siempre con Elizabeth... ...de hecho dice que pues, de una forma de revivirles pues, él se masturba viendo las fotos... ...y nunca quiere ver la página final... ...nos damos cuenta, por un error que se abre la página final... ...que pues ahí viene la foto del obituario de Elizabeth y todo el recordatorio de su funeral... Entonces se pone ya muy triste, muy loco, empieza a destruir todo. Empieza a golpear la pared y a romper los discos de platino que tiene ahí. Empieza a destrozar su colección de guitarras, porque en su depa es donde guarda las más preciadas. Pero deja para el final su guitarra favorita. Que por cierto es una Les Paul del 57. Y que curiosamente con esa guitarra compuso la canción de Without You. Entonces cuando ya está todo, que destrozó todo, ya hay vídeos por todos lados, ya aventó. El reproductor de música donde se le puso la canción, que nunca quería escuchar que era Without You. Y que detona todo esto, lo lanza por el balcón encima de su Bentley, ya se acercó gente a ver qué onda, les aventó dinero, pues para que no digan que nunca les dan nada, y llega el momento donde está él solo frente a su guitarra y empieza a tocar la canción de Without You, con la guitarra original con la que la compuso. Entonces decide tocar la canción en piano, porque además ya trae bien a la mano, porque le estuvo pegando a la pared, se siente en el piano y no se da cuenta que con una de las colillas de cigarro, porque fumó un montón, se cae a la alfombra y empieza a quemarse, pero aparte ahí hay alcohol ropa tirada de días, basura y demás. Él comienza a tocar en el piano y a cantar la canción de Without You. Las llamas salen, de pronto las siente, él las ve y no deja de tocar nunca. El fuego lo engulle todo y él ni grita ni se equivoca ninguna de las notas. Así dice al final. Por eso no deben de fumar, niños. Todo este drama, todo esto, iba a estar atrapado en los tres videos. Si bien en el video de Don't Cry, ella, el personaje de Stephanie, trae la pistola en la mano. Y aunque en las escenas de Don't Cry el que se quería suicidar era Axel Rose, y Stephanie lo detenía, ella se queda con la pistola, es un aviso de lo que va a pasar después. Las escenas de November Ring, cuando comienza el video, sí vemos a Axel tocando el piano en una habitación quemada. Y todo se iba a resolver, iba a ser más explícito en el video de Stranger. Pero, como dice Axel Rose aquí en estas mismas hojas, Stephanie Seymour tenía otros planes. No vamos a culparle a ella. Va a leer una de los dos. Se separan. Por eso, tal vez han leído que Strange se llama la cuarta parte de la trilogía. Y era como, ¿pero por qué la cuarta? Pues si una trilogía son tres. Precisamente porque nunca se pudo hacer la trilogía como la planearon. Y terminaron haciendo un video donde Axel anda nadando con delfines. Y bueno, ya saben todas las locuras que pasan. Slash camina. Sobre el agua, pero pues es un video que también está entretenido y que disfrutamos. Sin embargo, nunca llegamos a la conclusión de lo que era realmente la canción Without You, que es Strangers. Dato curioso, Main Man en la historia tiene 28 años, los mismos que menciona la canción de Strangers, All of Heart. But I'm only 28 All at heart But I'm only 28 All at heart But I'm only 28 Y ese es el motivo por el cual sé Que la novia en el video de November Ring Se da un balazo En la cara Acá no, no, acá no es Aquí sí es si se fijan, Slash trae una cartulina pegada que dice Where is Easy, que es ¿Dónde está Easy? Easy Stradlin era el segundo guitarrista de la banda, para algunos el mejor compositor aún encima de Axel Rose, y él abandona la banda en este momento. En su lugar aparece Gilby Clark, que él sí sale en el video de November Rain y posteriormente en el Stranger. De hecho, Easy Stradlin aparece, la última vez que aparece en un videoclip de Guns N' Roses es. En el video que le hicieron a You Could Be Mine, esta canción que apareció en la película de Terminator 2, Terminator 2, y aunque hice si aparece todo el video, al final hay una escena en donde salen, digamos, del bar donde está tocando Guns N' Roses y llega Arnold Schwarzenegger con su caracterización de Terminator y comienza a analizar uno por uno a todos los integrantes de la banda: ve a Slash, ve a Duff McKegan, ve a DC Reed, ve a Matt Sorum, el baterista. Y no aparece Easy Stratton, el último al que llega obviamente es W. axel Rose. Y desde ahí ya las cosas no andaban bien. Easy pues decidió abandonar la banda para nunca regresar, salvo alguna presentación que tuvo por ahí. Pero oficialmente pues ya nunca. En el video de Don't Cry aparece Shannon Hoon. Shannon Hoon estaba en una banda que se llamaba Blind Melon que mucha gente la conoce como la banda de la abejita, porque en el videoclip de la canción No Rain salía esta niña disfrazada de abejita que bailaba. Y él hizo los coros para la canción de Don't Cry y viene con sus créditos en el álbum. Y después Guns N Roses lo invita a participar en el video, en las escenas que están en el video de Don't Cry, arriba de la azotea. Lamentablemente Shannon Hoon falleció cuando más la gente pensaba que iba a repuntar como un gran artista, eh, en 1995 de una sobre dos. El estilo que tenía era muy a la Janis Joplin, una onda muy sesentera que obviamente ya no estaba de moda, pero que ellos de alguna forma regresaron a las tiendas de discos de esa época noventera. En el video de Don't Cry, Axel Rose era muy fanático de Red Hot Chili Peppers y de Nirvana. Entonces, si se fijan en la escena con la psicóloga o la psiquiatra, Axel Rose está usando mercadotecnia de ambas bandas. Si lo pueden ver, ahí hay una cachucha de Nirvana y trae la playera del logotipo de los Chili Peppers. Así que como pueden ver, axel Rose pensaba no solo en la música, sino también en lo visual. La verdad es que el video de November Reina Garrod prevenido al mundo, que no esperábamos nada así. Fue un éxito rotundo, vendieron millones de copias, se convirtieron en la banda más importante del planeta y bueno, como después sabemos los excesos y eso terminaron la relación entre ellos aunque muchos años después regresarían para hacer estos conciertos eh, que se pensaba nunca serían con el regreso de Slash y aunque dejaron fuera a los demás integrantes de la banda ahora, mencionaba yo fíjense, este es mi disco original que compré hace en el 91, o sea este disco tiene muchos más años que los que están viendo el video ¿qué ocurre cuando aquí cuando aquí colocas un espejo. Dato rápido, el diseño de las portadas en los Youth Revolution fue criticado ya que cobró mucha lana y la verdad es que solamente agarró un fragmento de una pintura llamada La Escuela de Atenas. Una de las obras más destacadas y conocidas del artista y arquitecto italiano del Renacimiento, Rafael. ¡Cahuabanga! Sin embargo, como dijo Axel, el arte es lo que te hace sentir. Entonces, él se enamoró de esta imagen, se la mostró Slash y al resto de la banda a todos les gustó. Todos sintieron cosas diferentes, la plasmaron. Y ahora es uno de los diseños de portada más famosos y exitosos en la historia del rock. Así que nadie puede culparlos. Recuerda que toda la información está aquí en mi canal de Inteligente. Suscríbete cada vez que le des play a un video, vas a aprender algo. Yo soy Rolando Ávila y esto es Inteligente. Vamos a revisar. Si colocamos la portada en el espejo justo casi a la mitad, justo en esta parte vamos a descubrir si nos acercamos, que podemos ver esta figura, ya la entendieron, hay tres flores aquí, un ataúd y la figura de un monje. Hay quien dice que el monje es el mismísimo Axel Rose, viendo encerrado en el féretro a Bruce Rose, que es él mismo. Las flores simbolizan a su mamá, a su padre biológico y a su padre adoptivo. Todos ellos abusaron de él de maneras distintas y aquí está Axel enterrando a todos. Ese secreto que les acabo de dar era de ya de nivel experto máximo, ¿eh? así que ya lo saben. Yo soy Rolando Ávila y esto es Inteligente.